Hola amigos de México, soy Johnny Vanegas y los quiero invitar este fin de semana, 23 y 24 de julio, a Experiencia Acuática Internacional en Ciudad de México, específicamente en el Centro Bananex. Ahí voy a estar, vamos a tener una charla, vamos a hablar sobre acuarios plantados, la arquitectura del acuario plantado, vamos a darles muchos tips y técnicas para que ustedes puedan construir sus acuarios en sus casas de la mejor manera y bueno nos vemos muy pronto ahí les dejo la información para que se inscriban para que compren sus entradas y recuerden también que además de las charlas de Copaisajismo van a haber compañeros que van a estar hablando sobre genética en betas sobre discos sobre enfermedades en los peces y van a haber muchos stands donde van a haber ventas de equipos de productos para acuarios peces plantas y mucho más nos vemos pronto